Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal Vamos a estar haciendo el desempaquetado de dos productos Un producto que me ha llegado de Amazon y el otro producto que me ha llegado de Google un producto estrella que vamos a estar viendo qué es este primer producto que es el que me llegó de Amazon, vamos a estar abriéndolo como siempre voy a dejar estar, le voy a dejar el link en la descripción de este video bueno amigos estos son tres switch dimmer que es para controlar la intensidad de la, corri del, sí, de controlar la, la corriente de, los, de las luces que tenemos. Las luces LED es de marca Lutro. Marca Lutro. Vamos, lo vamos a estar instalando, vamos a hacer la instalación también y vamos a ver el review. Tenemos acá unos los conectores para los cables y acá está el producto. Por pues lo que estoy, pues lo que estoy viendo es un highway. A la salida, para el ground, la entrada, el común, este, este debe ser el común y este es el retorno. Ok, son tres, aquí están los tres. Ajá, la caja, la cajita, no trae es una guía rápida de cómo hacerle la instalación aquí ah, la intensidad inclusive ahora estoy viendo acá que también tiene un, un botoncito acá que puede regular la intensidad del luz y el producto estrella el producto estrella es de Google este producto es de Google ya seguramente ustedes saben que es por, la de, por, la, por las imágenes del de este video tenemos protección y aquí está, señores, es el, el, el Nest Hello, es para, es un, es un timbre de la puerta, y tengo el segundo, que es el termostato de Google, el termostato de Google. Okay. Vamos a estar abriendo, vamos a acá, vamos a abrir el Nest hello. Okay. Y aquí está, aquí está, perfecto. Vamos a revisar qué más tiene la cajita, la guía rápida, la guía rápida como. Vamos a hacer la instalación. Acá tenemos este dispositivo que es para colocarlo en el timbre que va a sonar. Acá están las bases para darle eh, para sobre, que sobresalga de, de la pared aquí darle alguna inclinación este es para darle alguna inclinación que tienen ven que tienen un corte quizás el fondo no se ve y aquí tenemos oh, aquí tenemos un key como de instalación que cuenta con una barrena ¿Les gusta ¿no? eh, Tenemos los Esto que es para los cables Tenemos tato de Google marca Nest. Okay. Este demostrado es la, de la tercera generación. De Lo demostato en color en color silver de Stalin Steel I'm El no, cambio de uno de paleta a uno de espías, y está la base que es donde, donde van los cables. Ah, y también una base para los registros de la pared y otra para, para cubrirlo con una tapa Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, si les ha gustado, no duden en compartirlo, en darle like, suscríbete, que es gratis, es gratis, no tienes que pagar por esto, y, y por favor, nos vemos en otro video, en otro video les vamos a estar dando la instalación de ambos, de ambos equipos, de ambos productos, bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Tchau.